Cartagena, la ciudad de la costa más linda, bueno pongo bien el tapabocas que el COVID está por acá eh, Vamos a Cartagena a visitar la costa caribeña de Colombia, a ver la India Catalina y todo y todo Entonces deseenme un buen viaje a la costa Gracias Uy ya está haciendo un poco de calor Si sí, se siente húmedo y caliente Eh, ya les habla Las murallas por el carro. Estoy sudando. Aquí vemos que esta boca grande por allá. Iremos a ver cómo se ve boca grande. Y aquí están todas las terrazas para tomarse un cafecito. Eh, tomar una limonada, una cerveza. Y aquí está la carretera con el mar. aquí ir al mar y el cañón para atacar a los españoles. Bueno, eran los españoles que atacaban a los que entraban al en territorio de la costa caribeña. Entonces está súper chévere Cartagena, por lo menos no me hace frío y hay lindas vistas. Y amo esas murallas, de ser chévere, recorriendo la cadena para hacer deporte. Y entonces aquí vemos toda la parte que es colonial de Cartagena y al fondo, Boca Grande, que vemos pronto. Y ya está súper caliente, el calor que hace. Y aquí las terrazas, terrazas más abajo. Cartagena es hermosa. Hasta la casa de García Márquez. Ya me sí. sí. unos amigos guías. Hola. <ríe> a visitar Cartagena y las esas, murallas. De esa esquina que ves ahí hacia la pared que ves allá. Todo eso es de o sea, todo eso es una sola casa. ¿eh? Lo que pasa es que ella decidió hacer esa de tres balcones que ves ahí. Las murallas de Cartagena, entonces estoy caminando acá, pero me da miedo caer. Voy a intentar caminar, pero bueno, camínalo, estar sentado sí. para allá pero soy muy gallina me estoy acercando a Boca Grande se ven las calles lindas de Cartagena y aquí otra vez Boca Grande pero de más cerca las murallas son interminables en Cartagena y da miedo caer a veces cuando uno se pone en la orilla vamos en la orilla por ejemplo acá mire cómo está uno piensa que va a caer la oh, gallina Estamos en el Museo Naval de Cartagena. Aquí eh, vemos en el Museo de Naval de Cartagena que hay muchas eh, esculturas, bueno, esculturas como decir, como máquinas raras. Aquí está la India Catalina. Si la ven, muy guapa y desnuda, no le da pena. Aquí está, altísima, más que yo. Y eh, aquí están como las máquinas del Museo Naval. Voy a ver cuánto vale para ir al museo. Se en muchas cositas, obviamente, siempre muchas artesanías para recuerdos de Cartagena, como oh, barquitos, cañones. Bueno, me quité el tapaboca, qué pena, pero había muchos turistas como yo que no lo tenían. Pues yo dije, bueno, soy turista, entonces cumplamos la ley de los turistas. Y aquí está el cañón del eh, Museo Naval, por si tenemos enemigos que nos atacan y hay chéveres estatuas como decimos en Bolívar no no no no sino en Bolívar y otras estatuas y también debe estar por ahí a ver quién es Monte bueno no lo conozco pero está muy chévere la estatua y ahí hay una otra placita con otras estatuas calles de eh, cartagena esas calles muy coloniales cuya arquitectura es súper hermosa aquí podemos ver esos balcones por ejemplo super lindos son calles estrechas lo bueno es de cartagena es que a comparación por ejemplo de bogotá pues puedo sacar el celular en el centro y, y normalmente no lo rapan Entonces, lo chévere de cartagena me parece como seguro del centro obviamente que hay barrios que hay nada que ver y vamos a ver una iglesia hermosa de cartagena amarilla ya me estoy acercando ah, se escucha un caballo que está llegando por acá sí. un único caballito que debe la iglesia también llorar sus pecados mortales y el caballo y aquí vemos uy, se ve un poco mal pero vemos un poco la, la iglesia la iglesia no me acuerdo cómo se llama vamos a preguntar eh, buenas tardes, qué pena. ¿Cómo se llama la iglesia? Santa Catalina de Alejandría. Santa Catalina. Buenas tardes. Muchas gracias, señor. Ahí está pintado en óleo. Ah, está pintada. Podemos ver la pintura. Entonces aquí está, es que se ve un poco mal. Y la pintura está justo acá. El señor se vende las pinturas. Está bonito. la iglesia No La iglesia Santa Catalina. Está súper hermosa. Bueno, en Cartagena ahora nació el eh, Transcaribe Vamos a ver cómo se toma este tipo de bus Que es como el Transmilenio de Bogotá Tema este como de metro, pero es bus buses para ir a muchas partes entré al Transcaribe a ver eh, cómo funciona este transporte está un poco complicado, las estaciones son chéveres hay árboles está muy natural y aquí pasan los buses Entonces, vamos a ver cómo se siente cómodo adentro y a ver qué tan grandes son los buses vamos a tomar el bus a ver cómo es tomar un bus en Cartagena bueno, parece el ruido de Transmilenio Está el, bus, el transcaribe, pero pone mucha climatización por lo bueno, por lo menos así uno no se muere de calor con este calor que hace. Y no está tan grande como el transmedio, pero está chévere, se ve suficientemente grande para, para el centro de Cartagena, por lo menos. Vamos a tomar un barco para ir Punta a, la, a Punta de Arena. Ahora bueno, vamos para la isla. A ver cómo se siente, vamos para ahí saber a ver cómo está todo. ¿Cómo te lleva la isla? De la Guerra Bomba. Guerra Bomba, vamos a ver cómo se ve. El cómo va rápido. ¡Llegamos! Bueno, ya llegué eh, a la isla blanca, ya hay mucha rumba por acá, vamos a ver, y a ver si se puede comer aquí. ya hay mucho ambiente, es bonita, mucho ruido, mucho ruido. Bueno, vamos a bañarnos aquí al agua y ver que está muy caliente el agua de Bogotá, hay eh, Cartagena, está súper caliente y está chévere el ambiente mucha gente para bañarse. Es buscar un lugar para bañar y aprovechar el mar. Estamos en Boca Grande y eh, voy a ver un nuevo centro comercial que salió y se ve muy grande y es como nuevo, no sé cuánto llevará. Bueno, también en Boca Grande hay mucho negocio, hay muchas torres y aquí está el centro comercial. Pues vamos a ver qué pasa hay de chévere en Boca Grande. Y preguntar cuánto lleva este centro comercial en la costa caribeña, en Boca Grande. Y está chévere y si Boca Grande por esas torres. Por hoteles o habitaciones. Y obviamente no faltan las limusinas, como acá vemos una. Y lindas cosas. Bueno, voy a ver el centro comercial y ver dónde está la entrada. Está frío, está sí, de chévere allá. Ah, bueno, fue un centro comercial aburrido, ahora hay otro que es el más grande de Boca Grande, el Boca Grande Plaza. Centro comercial Boca Grande Plaza, está muchos buildings, muchos edificios grandes. Y vamos también a ver qué hay adentro, pero bueno, el centro comercial es un centro comercial, pero está muy grande. Voy a preguntar cuánto lleva este. Buenas noches, qué pena. ¿Cuánto lleva de construido este centro comercial? comercial. El centro comercial tiene como seis años. ¿no? ¿Seis años ya? Seis años, ¿no? Ah, gracias. Bueno, tiene como seis años. Yo ya había ido a Cartagena antes y no estaba porque hacía más de seis años, me imagino. Bueno, vamos a ver adentro que hay, pero como decía, un centro comercial es un centro comercial. el nuevo centro comercial Cerecedo de Cartagena y se ve súper bonito eh, podemos ver que aquí era la ex plaza de toros de la ciudad pero ahora es un centro comercial y chévere hay como eh, pisc bueno, piscina no, de fuentes y voy a ver cómo se ve dentro qué raro que no haya ya la plaza de toros finalmente en vez de la plaza de toros podemos ver que hay como un gran hall una un pasillo muy grande, donde se ve chévere. Llegué arriba del centro comercial, donde está el mirador. Ups, me equivoqué, camino y se ve aún más bonito desde arriba de esa antigua plaza de toros. Se ve súper chévere la vista y también se ve aquí no se necesitan no necesita ventanas porque hace calor en es la ciudad de Cartagena bueno ahora estoy en Exemaní una calle un poco hippie pero super animada con restaurantes eh, con hoteles y ya son casi las 8 de la noche hay mucha gente sí, es, es chévere, tener una ciudad nocturna y con el celular en la mano sin que me lo rapen entonces se ve bonito hay, muy, hay buenas decoraciones y vamos a ver entonces qué tipo de comercio hay pero son general como comida, restaurantes y, y hoteles y, Voy a ver si venden artesanías por acá, pero está súper chévere esa calle. Llegué a Xemaní, a la plaza de Xemaní. es con una iglesia y chévere porque es una plaza donde se reúne la gente para tomar y escuchar música. Muchos espectáculos y mucha gente. Está súper chévere el ambiente, lleno de jóvenes. Para hacer la fiesta y a ver arte también y música. Aquí estoy por Cartagena, cerca de los barquitos en la primera vez que había ido a Cartagena había esas como rejas, se podía ver más cerca. Aquí están los barquitos y al otro lado está la, la ciudad con las murallas. Qué hermosa ciudad. Y aquí es como una bahía eh, con barcos y, y cerca del centro del reloj. Nos dirigimos al reloj de Cartagena para ver cómo se ve la entrada. Y eso es como la catedral, la iglesia de San Pedro creo. Y aquí está chido el muelle para caminar y ver el mar de muy cerca hay tour, tours en barco pero no tendré mucho tiempo no me quedo muchos días en cartagena pero se ve espectacular llegué entonces al reloj de cartagena es como una plaza bueno como una, tengo una plaza que hay detrás vamos a ver si tiene un nombre pero es como un punto de referencia en Cartagena. No uno va a salir de noche, sea como si por acá. Y para ir a la, a la ciudad adentro, a los bares o a muchos lugares. Gracias. Hay muchos vendedores que venden muchas cosas. Aquí estamos debajo del reloj. Y aquí está la plaza que decía, bueno, no sé si era una plaza, pero sí creo que sí. Con una estatua. Y las murallas todavía. De reloj están acá y las casas hermosas coloniales también están aquí. Uy, está como vacío. Normalmente hay más gente acá, no sé por qué está como vacío y dónde están los vendedores. Yo no sé, voy a preguntar si tiene un nombre de esta plaza porque está muy linda. Y ahí así hacen como música. Hay mucho policía con el nuevo uniforme de Colombia. Muy nuevo este uniforme. Pues aquí vemos el reloj atrás, hermoso. Y entonces voy a preguntar. ¿Cómo se llama esa plaza? Ah, a ver, a las policías. Buenas tardes, qué pena. ¿Qué nombre es esa plaza? Este es la plaza, plaza Torre de Herrero. Plaza Torre de Pasa Plaza Torre Ah, les la Plaza de coche. Normalmente hay más gente? Normalmente no aquí. Sí, en sí. momento más gente, pero más... Para el calor de esto. Sí, ah, la noche va, más gente. Ay, no, oh. carro para... <ríe> Listo, gracias. Miren el nuevo carro de la policía. Está bonito. todo chiquito. La, la plaza del coche, pero no hay gente porque está haciendo calor. Llegan más tipo 5, 6, 7. La plaza de la aduana de Cartagena. Pues no sé por qué se llamaba así, pero está bacano. Todas esas casas, otra vez, bien coloniales y guapas. Llega la plaza San Pedro con la iglesia muy linda. Y eh, la particularidad de esa plaza que hay muchas cosas de cobre o maquinitas Uy, aquí aquí máquinas bueno hombres con máquinas y obviamente nos faltan las chicas de colores allá pero se ve bacano o oh, allá también hay una linda escultura pero sea, no sé de quiénes son de dos personas como algo algo de la historia con la esclavitud yo creo porque hay dos estatuas pero no sé qué a eso. Pero es súper chévere la plaza. Muralla que se puede ir adentro de esta casita, bueno, este, se llama una torre, se puede ver adentro, es chévere, que parece lavado, pero claro. chévere, para ver las fortificaciones de Cartagena. Llegué a la Plaza Santo Domingo, que está llena de bares, bueno, por la hora no, no hay gente porque hace calor. Pero realmente hay más gente, más bares, más ambiente, y aquí está la gordita de Botero, la estatua más famosa de la, la Entonces, eh, Plaza Botero. Entonces, Plaza Botero era Plaza Santo domingo. Entonces sí, está... me decepciona que esté vacía, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y aquí como un tipo de iglesia o no sé. Bueno, está vacío hoy, pero realmente en la noche hay más gente, me imagino. una parte de las murallas donde se ve la popa y el castillo San Felipe bueno subo aquí en este cañón Ay, espero que no sea prohibido no entonces vemos que por allá oh, ahí entonces está el castillo San Felipe y la popa a ver dónde la popa está bueno al lado del castillo es complicado con la cámara ver aquí la popa en la popa no o sabe que sirve mucho, solo que la escuché, está arriba de la montaña, pero caído es muy hermoso. Y aquí está todo Cartagena, toda Cartagena hermosa. Y allá está el centro comercial Cerecera, creo que se llama. a la India Catalina que vemos justo atrás. Eh, bueno, antes estaba cerca de la carretera de atrás, pero la, la alejaron porque como que hicieron la nueva vía. Bueno, se ve como el símbolo de Cartagena. Otra vez se ve el castillo por allá con la ciénaga, que es como un lugar donde hay un poco de agüita. Entonces aquí se ve como el castillo y el agua con la ciénaga. Está chévere. Ahora está llegando la brisa porque hace frío. Sacaba el viaje a Cartagena, se ve chévere la naturaleza en el aeropuerto. Entonces la pasé súper, igual era Bogotá también chévere, pero lástima que no haga calor como en Cartagena a veces. Y eh, sí, me gustó mucho el país. Y aquí todavía hay una linda negrita para despedirme y comprar sus frutas. Entonces, que viva Cartagena de Colombia.